Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, hoy tenemos una, un análisis de lo que es este objeto Object 705A Bien, que viene de lo que es la línea del Tier 9 del 705 del ISM Viene del IS de Tier 7, el KB1S, KB1 en Tier 5, bien eh, La verdad que es una rama bastante... Es, es una rama heavy, digamos una rama complicada en el sentido de que el IS vas a sufrirlo. Eh, ISM y objeto 705. Bueno, el 705 es bastante similar al 705A. Eh, bastante, bastante parecido. Y el ISM a mí en lo particular no me gustó mucho. Eh, son, tanque, son tanques complicados en sí, estos, porque digamos, tenés que tener siempre una buena colocación, digamos, por el tema. Más que nada. Más que nada por el tema de lo que es. Eh, la mmm, depresión de cañón Bien Que ahora lo vamos a estar viendo Y lo vamos a estar analizando más en profundidad Bueno amigos, a ver eh, Vamos a ver los datos objetivos De lo que es este 705A Tier 10 ruso Está pegando unos 650 De daño promedio Por disparo, bien eh, Podés sacar, incluso a veces Podés sacar un poco más, muchas veces sacas bastante más eh, Fíjense que el daño máximo Es de 813 o sea que hasta 813 podés llegar a pegar con este vehículo, ¿bien? Después tenés una penetración estándar, digamos, de 256 con munición AP. Después con la munición HIT tenés una penetración de 317, que si bien no es de las mejores, no está mal, digamos. Cumple su función eh, de manera correcta bien, entonces... Yo creo que, que está bastante, bastante bien. Eh, piensen que ambas municiones van a 900 metros por segundo. Lo cual lo hace una munición bastante pesada, ¿entendés? Bastante, bastante pesadeta la, la munición en sí. Entonces, eh, este vehículo está hecho y está realizado, está diseñado para jugar a cortas distancias, ¿ok? Eh, básicamente porque a largas distancias no le vas a pegar, pero nada. Te vas a frustrar. O sea, tenés que estar en primera línea sí o sí. Eh, por la última munición es un alto explosivo. Un High Explosive o, o, o HE. Penetra 90, lo que no está nada mal. Te diría que bastante, bastante bien. Podés generar mucho daño. Por eso llevo 8 explosivas. Eh, porque si tenés un buen torretero puesto en una buena posición en la cual vos con AP o hit no vas a poder penetrar. Eh, por ejemplo, a unos... 150 metros o 200 metros, tal vez un Super Conqueror, un Chistan, a un Chistan le podés arruinar la vida con esto, ¿bien? No porque en cada tiro le saques mucho, pero capaz que de a 200, de a 400, podés ir bajándote el ojo y un tiro de 400, y si tenés suerte, el otro tiro de 400 ya son 800 de vida que le sacaste. Que te digo que no está nada mal para tirarle dos explosivas. Yo te aseguro que ese Super Conqueror o Chistan o lo que sea se van a ir retirando de a poquito porque están comiendo daño y es justamente lo que no quieren, ¿no? Porque para eso tiene una super torreta hiper blindada. Así que yo les recomiendo que lleven algunas explosivas. Después, a ver, ¿qué más? Eh, la, eh, lo que tiene que ver con la recarga, bueno, es lo que hay. 14 con 14,62. Fíjense que yo llevo barra de carga, hermanos de armas, incluso la comida, y así y todo me está cargando en 14 con 14,62. Eh, Velocidad de giro del cañón. 31,19. No es la más rápida del mundo. Es un tanque pesado. O sea, es de los... Se podría denominar el super pesado... Eh, ruso. Bien. Vendría a ser el... mouse Por decirlo así. El mouse De esta nación. ¿Ok? Eh, después, ¿qué más? Tenemos... Bueno, acá. Este es uno de los puntos débiles que para mí tiene el vehículo. Que está, está bien. Es normal. Por tener la torreta en la parte trasera del... De, del vehículo en sí. Eh, y es que tiene... Un ángulo de depresión de menos 5 grados, ¿ok? Estos 5 grados te van a jugar muchas veces una mala pasada en el sentido de que fíjate que apenas vas a poder bajar un poquito el cañón por la diferencia que tenés ahí con el chasis que es mínima, ¿bien? Por eso trata de usarlo en ciudad, en zonas rectas donde no tengas tantas ondulaciones o que tipo, tengas una parte recta y una pequeña ondulación. Para cubrir el chasis Donde tengas montículos de tierra o, o escombros, una cosa así Como para poder cubrir solamente el chasis Y mostrar la torreta que es Hiper, hiper dura eh, Y bueno, yo creo que ahí vas a tener Los mejores resultados Ahí estarías potenciando Lo que es el, el vehículo en sí no Bueno, 20 grados de elevación Velocidad de apuntamiento, otro de los puntos débiles, entre comillas. O sea, el cañón pega muy fuerte, como contrapartida, tarda en cerrar. Y es impreciso también, fíjense que cerramos en 2.51, hay que tener un poquito de paciencia. Si no, es que si vos tirás como si fuera un tanque medio, que a veces ni esperás que termine de cerrar. Porque ya sabes que el tiro va más o menos, acá no. Tenés que esperar a que cierre porque estás medio complicado, si no. Eh, ¿Qué más? 0.38, la dispersión a 100 metros. recuerden que siempre la dispersión es a 100 metros Calculá que mientras más distancia haya la dispersión se va a ir multiplicando bien eh, entonces ten en cuenta que a 100 metros o sea cerquita ya sos impreciso ok <coughs> así que bueno ten en cuenta eso después eh, dpm 2667 obviamente no tiene un gran gran, gran grandísimo dpm ¿Por qué? Porque tenemos una gran recarga Pero también tenemos un gran daño eh, Entonces Cualquier enemigo lo va, lo va a pensar dos veces Antes de lanzarse Sabiendo que tiene un 705A adelante, ¿bien? ¿Por qué? Porque nadie quiere comerse Unos 650 700 750 u 800 de daño ¿Bien? Nadie quiere comerse 800 de daño De un solo, de un solo disparo Después lo que tiene que ver con puntos de vida en sí... Eh, tiene 2.700. A ver... ¿Por qué tiene estos 2.700? Porque yo le puse... Eh, lo que es el endurecimiento mejorado. ¿Para qué? Para ganar puntos de vida, ¿bien? Si vos me decís que... El endurecimiento le daría 100 puntos de vida... Y te digo... Mm, no lo uses. Tal vez no, no te convendría tanto, tanto utilizarlo. Pero en el caso de esto que te da... 250 más, o sea, pensé que tendría 2700 menos 200 son 2500, eh, menos 50 son 2450 puntos de vida. En cambio, lo llevamos a 2700, lo cual en más de una partida te va a permitir tranquilamente poder eh, avanzar y, y seguir participando porque son casi, o sea, 250, poquito más, casi 300 puntos de vida y es un montón. Muchas veces es el tiro de un tanque medio, o sea, te puedes comer un tiro más, ¿bien? Y eso hace que sigas. Eh, que sigas estando en, en, en la batalla, ¿no? Eh, ¿Qué más? A ver, después lo que tenemos que ver con blindaje de chasis: 175 frontales, 100 eh, laterales, lo que es una bestialidad, y 60 traseros. 175, lo que no tenés que confiarte, ¿por qué? Porque te van a ingresar igual los tier 10. Con oro te van a ingresar igual. Salvo que lo angules un poquito. Una cosa así te podría decir. <ríe> Ojo. Este punto hay que dejarlo bien en claro. Cuando yo te digo angular. Es angular un toque. Un poquito. Un poquito. Así. No más que esto. ¿Por qué? Porque me, si vos lo angulás por demás. fíjate que estás dejando plano. Esto que tenés acá. Esta parte de acá. ¿Ves? Esta... La anchuela que tenés ahí Y ahí te pueden llegar a dañar Tranquilamente la munición Bien, si te dan un poquito por detrás Donde está este gancho, más o menos por ahí Te pueden dañar la munición Entonces hay que tener mucho cuidado Si angulas un poquito El tanque va a ser bastante, bastante difícil de penetrar Una cosa así ponele Ahí es bastante difícil de penetrar eh, Porque pensás que esto se, se potencia Con estos 175 Ahora lo vamos a ver igual más, más en profundidad eh, pero hasta ahí nomás, te digo No, no mucho más que esto, porque si no ya Te digo que te van a hacer munición Bien, si lo pones recto, obviamente te van a entrar acá Te van a hacer el motor, te van a matar al comandante Y demás Cosa que es muy peligrosa, porque te hacen munición En realidad tenés los tanques De nafta de combustible, que ahora también lo vamos a ver Quédense tranquilo que ahora ya nos metemos en eso Para que vean bien cuáles son los módulos que tiene este vehículo Porque es muy importante Porque muchas veces te van a pegar en la munición Muchas veces te van a prender fuego Muchas veces te van a eh, tocar los tanques de combustible. Blindaje de torreta, 330. ¿Eso significa que es totalmente impenetrable? No. Después lo van a ver para saber que no es que es impenetrable. No hay nada que sea impenetrable en este juego. Bien. Después, ¿qué más? 180 de blindaje de torreta lateral, lo cual es totalmente duro. Y 120 trasero, totalmente redondeado. Total... A ver. No es recomendable tirarle este vehículo en la torreta porque es de las cosas más duras que tiene. Entonces, fíjate que siempre que puedas verle el chasis, igualmente así y todo el chasis está inclinado. Siempre en todos lados está inclinado, así que nunca te confíes cuando tenés un 705A enfrente... ...porque casi seguro algún tiro te va a rebotar. Entonces, rebotar un tiro contra un 705A puede... depende del tiempo de tu recarga. Pero si tenés un tiempo de recarga elevado de unos 9, 10 u 11 segundos puede que te lleve a que te comas el primero, que él te lo pegue, vos rebotás y puede que él te esté pegando ya el segundo. Eh, y que vos ahí sí le pegues, está bien, perfecto, vos le sacarás tus 450, tus 500, pero él te sacó tal vez 700 en el primero y 800 en el segundo. Entonces son 1500 de daño que te hizo. Es, muy, es un vehículo muy, muy peligroso en buenas manos, no como las mías, pero en buenas manos, bien llevado eh, por, por un buen, buen jugador o por estos. Super Unicombs y demás. Eh, es un buen vehículo. Eh, después otra de las cositas que les quería comentar. Yo lo llevo con barra de carga y lo llevo con el apuntamiento mejorado. Para bajarle un poquito lo que es la dispersión. Fíjense que si no estaría en 0.39. 0.40. 0.42. Y 0.42 a mí ya no me gusta porque la primera vez que lo usaba eh, es como que los tiros iban a morder y te terminas amargando más. Eh, ni hablar si rebotás. O sea, si rebotás. Y encima el segundo tiro. Lo pegás en una posición que va Pero justo el RNG te trolea Y va a la oruga O va a cualquier lado Ni siquiera le pegas al tanque Como decís si, oh, No puede ser Bueno Entonces para evitar eso eh, Comida Yo lo llevo con comida Y lo llevo con el apuntamiento mejorado eh, Algunos te van a decir No, pero sacale esto Y ponle el estabilizador Todas las configuraciones son válidas Otros le pueden poner el ajuste mejorado Otros le pueden poner mecanismo de rotación Otros le pueden poner estabilizador Otros le pueden poner la ventilación Y me parece correcto Cada uno le pone la configuración que quiere A mí, porque el otro día subí una, Un análisis del 274 Y me, un par, me dijeron No de mala onda, me dijeron Che, está mal equipado No, no es que está mal equipado A mí me da resultados llevarlo así, bro Si a mí me da resultados, ¿por qué lo voy a cambiar? Entonces, si bien hay configuraciones generales para todos los tanques, ten en cuenta que después vos tenés que fijarte lo que te sirve a vos. bien, Porque yo te puedo decir, ponele esto, pero si vos tenés una forma de juego distinta a la mía, tal vez no te sirva lo que yo te digo. Esto se ve mucho con los tanques medios. tanques medios, algunos le ponen ópticas, otros le ponen estabilizador, otros les ponen ópticas y estabilizador, otros le ponen la ventilación. Otros... Cada uno depende de la... por eso tenés diferentes tipos de configuraciones. Bien, entonces vos le podés poner la que a vos te funcione. Si a vos te funciona igual que a mí, buenísimo. Si no te funciona igual que a mí, sufrís, no sé, sufrís mucho en campo abierto. Y Bueno, no sé, ponele ópticas. ¿Qué quiere que te diga? No sé. Yo he visto a chabones que son pro y lo llevan con ópticas. Yo qué sé, después en, en campo abierto, cuando le disparan, los detectan y después tal vez ellos eh, se llevan el asistido por eso. Yo lo llevo así. Si te sirve, buenísimo. Si no, puedes ir reemplazando alguno de los módulos. Tal vez no te sirve tanto el tema de los, de los endurecimientos porque vos, no sé, salves angular mejor que yo y no te, no te sirve, no te interesa. Le puedes poner la ventilación, buenísimo. Te va a dar un, eh, un 5% o un 6% a la habilidad de la tripulación que incluso puede que mejores lo que es la velocidad de apuntamiento y la dispersión. O ya, buenísimo. A mí me sirve así y yo por eso me hago mis buenas partiditas con esta configuración. No quiere decir que eh, otro lo haga con, con otra configuración ¿Ven? Quería aclarar eso nomás Después, el peso, bueno, es un súper pesado Son 100 toneladas que pesa este bicho 100 toneladas, se mueve con 1500 de potencia de motor Se mueve a 14,93 Lo que no tiene una mala movilidad, ¿bien? 14,93 le permiten alcanzar estos 40 km por hora Casi seguro en línea recta Pero si la rotación, bueno, si ahí ya se vuelve un poquito más eh, lentorro Bastante, bastante más pesado, ¿no? Podríamos decir y camuflaje, bueno, inexistente, no, no, no interesa Y detección yo lo tengo con 415 metros Y 766 de alcance de señal Fíjense que la tripulación tampoco es la mejor del mundo que tengo eh, Pero la hice bastante, bastante específica para, para este vehículo Lo único que sí me está faltando es Lo de la directiva de almacenamiento seguro Porque ya les digo que siempre van a estar tocando algún modulito Porque como al tener tiene todo a nivel frontal este vehículo Si bien es duro pero tiene muchas cosas a nivel frontal Lo que es tanque de combustible, conductor, munición Entonces como que uh, Siempre vas a estar recibiendo algunos um, de, daños en los módulos críticos Vamos a ver, hablando de eso Vamos a ver los módulos directamente en el Tank Inspector Tank Inspector Vamos Bueno amigos, acá estamos entonces en lo que tiene que ver con el Tank Inspector 705A, aquí lo tenemos para que ustedes lo puedan, lo puedan ver aquí tenemos la, la, lo que es la textura y eso que es el tanque y vamos directamente a los módulos bien lo que yo le estaba diciendo a ver para que tengan en cuenta esto chicos conductor bien o sea por eso les digo que tienen que tener mucho cuidado con la parte frontal porque siempre les van a hacer algún tipo de módulo acá tenés el conductor en el centro del tanque bien tenés el motor bien que sería la transmisión porque también tenés el motor acá en realidad lo que tenés ahí junto con esto es la transmisión entonces Tenés que tener cuidado. ¿Por qué? Porque te van a pegar en el frontal y si te penetran te pueden llegar a ser justamente motor o te pueden llegar a prender tranquilamente fuego. ¿Por qué? Acá tenés todo junto, ¿entendés? Entonces por eso te digo ojo con el angulamiento o con la angulación de este vehículo. Bien, tenés que tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si lo angulás de más, como te dije, ves que tiene la parte, eh, la parte angulada ahí, tranquilamente te pueden pegar en diagonal. Y fíjate que en diagonal, ¿qué es lo que tenés? para qué? Ahí va, fue el tank, Amorrak, ¿bien? La munición, que si te pegan, por ejemplo, ahí en, el, en, el, en la parte lateral, podríamos decir, te pueden hacer tranquilamente Amorrak y volarte la munición de One. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Ojo con los laterales de este vehículo. Siempre trata de mostrarlo de manera frontal, un poquito angulado, un poquito nada más. No mucho, ¿bien? bien porque, ya te digo, acá tenemos los tanques de combustible, acá tenemos el motor, tenemos el conductor, acá tenemos el, eh, el cargador junto con el artillero. Acá tenés la radio, bien, el comandante que está sentado ahí atrás y tenés atrás otro compartimento de munición, bien. Acá tenés el otro compartimento de munición y atrás, como dijimos, el motor, obviamente este es el... Eh, el cañón, ¿ok? O sea, para que tengan en claro y para que lo vean ustedes de primera mano de qué va este vehículo en sí, bien, cómo está compuesto cómo está constituido el vehículo repetimos doctor, motor tanque de combustible y munición a ambos laterales de la torreta lo que significa que si tenés un 705 de lado, no le tires, trata de tirarle Obviamente de la mitad un poquito para atrás en el centro del tanque. Y puede que le vueles la torreta al eh, demonio. Obviamente este es el, el cañón. Lo que es el gunner, el cargador. El cargador, la radio, el comandante, la, el otro compartimento de munición. Y el, eh, eh, bueno, el cargador, ya lo dijimos. Bueno, eso chicos. Básicamente quería mostrarles. Esto, y ahora vamos a pasar a, otro, a otra página Para que, que me gusta más eh, Verlo en la otra página en tanks.gg Bueno, acá estamos chicos, acá estamos entonces En lo que es eh, tanks.gg Permiso, estoy hablando mucho Bueno, eh, el tema es el siguiente, como les decía De manera frontal tienen que tener mucho cuidado 272 milímetros eh, Más o menos, tengan en cuenta que eh, Lo que les decía bien hace un rato si vos lo inclinás mucho, mira lo que pasa. ¿Qué dijimos que tenés acá? Misión. Tenés los tanques de combustible. Bueno, esto es un problema. 72% de chance de que, te, de que te penetren. 227. Pensás que estás jugando en Tier 10. Te van a entrar, brother. Entonces, ¿cuál es la mejor posición? ponerle que yo creo que la mejor posición es esta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque te van a entrar, obviamente, a todos los vehículos en la parte del chasis le van a llegar a entrar. Seguramente. Pero lo más probable es que tenés un... 26% de 25% que te entran acá Porque tenés un 286 milímetros De blindaje Lo mismo abajo, 280, 284 290, 300 frontal Fíjate que Si vos lo tenés frontal así, tenés 267 Un poquito inclinado Ya se te va A 292, ok Lo mismo abajo, 294, 289 Y acá no te van a poder entrar porque todavía Es rebote, ahora, si lo sobre Inclinas, mirá lo que pasa y te entran ¿ok? Así que cuidado, ojo tené mucho cuidado La torreta, fíjate lo que es básicamente Es bastante, bastante Bastante dura, 370, es un rebote automático Rebote automático, rebote automático Rebote automático, rebote, bounce, bounce, bounce Ricochet Bueno, acá hay que tener un poco de cuidado Porque acá tenés un pequeño punto Tampoco es un punto débil, pero fíjate ¿Ves? En ambos costados del mantelete te pueden llegar a penetrar Así que tenés que tener un poco de cuidado con eso Pero en líneas generales es un tanque bastante, bastante duro, bastante resistente Otra cuestión, no lo pongan debajo No se queden debajo de un rival que esté por encima de una loma De lo que sea, ¿por qué? Porque el chasis está inclinado, ¿bien? Entonces mira lo que pasa Le dejas frontal esto, ¿ok? Entonces nunca tenés que estar por debajo de otro Porque te entra como quiere ¿Entendés? 211 lo dejas ¿Bien? Y acá se vuelve a los 175 eh, que hablamos en un principio. Por la angulación perfecto. Si vos estás incluso en una posición más elevada, mejor todavía y podés esconder el bajo es que es imposible boludo. Mirá Mirá lo que es esto. 6.7% que te entren. 311 Ve lo que es la torreta ¿Entendés? Es muy muy Duro el tanque, sí te van a entrar, sí obviamente Todos los tanques se le entran, si no, sería inmortal este vehículo Y todo el mundo usaría esto y ya está, listo Existen más los demás tanques Pero, bueno, eso es lo que te digo Tenés que tener mucho cuidado, lo angolás un poquito Y ya con eso, es lo mejor que puedes hacer Siempre que puedas, obviamente Si puedes cubrir el completo del chasis Listo, espectacular, ¿bien? Mientras más puedas cubrir el chasis Mucho, mucho mejor eh... Así que bueno, eso chicos, ya saben más o menos eso, ahora vamos a mostrar la replay Que le hice recién, jugué una batallita con él Porque quería mostrárselos eh, Hace un tiempo que, vengo, que vendo sacando, vengo sacándolo Y jugándolo un poquito más Porque quiero bien, bien Poder empezar a sacar de la marca y eso Pero bueno, todo a su debido momento Así que vamos directamente con la replay Bueno amigos, acá estamos entonces En lo que es la batallita que Acabo de jugar con el 705A Estoy, como les digo, estoy intentando sacar eh, Empezar a marcarlo de a poquito, ya les digo, con paciencia No soy alguien que se ponga súper loco por eso Pero de a poquito me gustaría ir haciéndolo Porque es un tanque que lo tuve bastante, bastante abandonado, podríamos decirlo así Bueno Voy a poner la, la cámara, estamos en una partida de tier 10 eh, 9 y 8 Bien eh, Qué tenemos enfrente A ver, voy a sacar esto, vamos a poner los tanques Que es lo que importa Tenemos un Super Conqueror, un TDP Que el Super Conqueror seguramente va a venir a torretear en esta zona eh, Un TDP que va a andar por ahí Seguramente en la zona de medios Calculo, estimo, el Badger que puede que venga Bueno, ahí empiezan a venirse Pero ah, hay que tener cuidado ahí Quería agarrar el cruce de Ace Ventura Pero es que puede salir este Y pegarme de lateral Cosa que no voy a querer entonces, por el momento, voy a pasar. ¿Bien? Bueno, ahí sale el Emil. Y ya cuando estaba dudándolo, pero cuando ya veo el Emil ahí, como que... Mmm, es realmente un peligro. Pensé que andaba el 130 por ahí. No, no, no no se quedó. Si se hubiese quedado, se hubiese comido esos... 500, 600, 700 u 800. Ahí empieza a llegar la tropa. Vemos ahí un... S-75, Super Conqueror Le metemos 628 en la torreta Del IS-3 eh, 2, ¿bien? Y acá se vienen todos los muchachos Y estamos todos en el horno, acá es Yo estoy en primera línea, dije, a ver Con este tanque dije, tengo que ir a primera línea Chicos, o sea, no hay chance de que no vaya eh, no, ¿para qué? No me apuré Antes me hubiese apurado y hubiese tirado ahí, Ven, Naranja Dale, mandale, no, no, no, no, tomate un segundo más Una milésima de segundos y eh, tratar de... Tratar de hacer ese daño asegurarte el daño Bueno, acá me fijé, ¿ves dónde me pegó? Ojo, ojo que este flaco Este flaco, este chabón tiene las tres marcas en el cañón Con lo cual sabe tirar Además me está tirando oro como si no hubiera mañana Obviamente está bien, es correcto Yo le tiré por tirar eh, Ahí traté te de, de, de no dejarse la recta, ¿bien? De que no le quede tan recta Porque si no, él por la altura del cañón Fíjate que ahí ya no va a tener chance de entrarme Salvo que me pegue Igual Super Conqueror está rotísimo El Super puede asomar a torreta Es más alto, incluso tenés una desventaja sobre él en ese sentido Entonces trato de Ponérsela un poquito más arriba Para que no le quede tan eh, No le quede tan hacia abajo Por para, para el tema de la altura, ¿viste? Básicamente por eso Ahí le metemos eh, 799 Creo que al FB 4202 me lo perdí al daño Sí, sí, 700 o Casi 800 le metimos al FB la verdad es que no sé a dónde fue. No sé qué quiso hacer. No hagan eso. Perdón, no. Miren el caballero del FB que está ahí atrás con todos nosotros. Mirá dónde están todos mis compañeros. Está bien, está bien. Tiene que estar ahí. Yo estoy acá bancando la parada ahí en primera línea. Pero no hagan eso de mandarse contra cinco o seis tanques porque siendo un terocho encima el único muerto de ese equipo. Así que Roger Borba. Eh, Roger Borba, no hagas eso. Bueno, ahí lo tenemos entonces. Le... Al Emil le pegamos 642. Fíjense que son todas... Altas bombas, bro. No es que pegás 300 4, pegás 640, 799. Me lo traqueas al badger abajo en la palsita. No tiene drama. La arte que nos ayuda, nos da una mano. Estamos acá siempre en primera línea. Llevamos 2230 de bloqueo, 1712 de asistido, 3211 de daño realizado. Badger me apunta. No se confíen. Siempre les digo lo mismo. No se confíen. Por más que tengas un Badger no vayas a campo abierto como si no te fueran a hacer nada. Todos los tanques tienen sus puntos débiles, chicos. Todos. Incluso la torreta de este también le van a entrar. Bueno, ahí muy sabiamente el Super Conqueror ya se retiró a lugares mejores para pegar, aunque sea, un tirito más por ahí. Veo de lateral que está el KB4. O sea, me doy... La vuelta estoy empezando a... Siempre el movimiento típico, movimiento mío de... Ese tiro, no sé, a dónde fue. ¿Me troleo el destino? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no es 75. Fíjense que yo le... Perdón, no, una aclaración. Yo podría haber salido como sale el super... El concreto ahora, ¿ves? De lateral y él me podría penetrar tranquilamente. Fíjense el movimiento que hago siempre. Siempre ahí haciendo el... El típico movimiento del Side Scraping. En la torreta, nos tomamos el segundo. Bueno, hermosura 614 al E75. Por ahora llevamos unos 4283. Espero un poquito porque está asomado. Tira. Ahí no me di cuenta, lo choco sin querer. Perdón, perdón, perdón, tipo 4. Ahí espero que dispare de vuelta. Disparó y ahí sí ya avanzamos más que nada porque él está por ahí. El conqueror va a agarrarlo. A ver, una cuestión. ¿No me mando por esa línea derecho? ¿Por qué? Porque tenés al 130 de fondo, tenés el TVP, tenés al STRB y tenés a no sé qué cosas más por allá, ¿bien? Entonces, digo, no, no, no, tranquilo. Nos cubrimos un poquito con el chasis. Este muchacho va a salir adentro. 684 de la SU-130PM. SU-130PM. 4964. 3150 de bloqueo. 1765 de, eh, daño asistido Este tiro me pareció ultra raro Me la pegó, me penetró eh, Y me hizo Todo, no sé qué, me prendió fuego Me hizo motor, oruga Bueno, acá ya me empieza a romper todo 1.400 eh, 4 de asistido, 690 de pega el Super Conqueror Mejor tiro que hizo en su vida Nunca pensó hacer un, un tiro tan bueno como ese Me rompió el motor Me rompió todo, todo, o sea, todos los módulos rotos tengo mirá. Pero bueno, es lo que hay Fíjense cómo voy, ¿no? O sea, voy todo Hecho pelota, básicamente 4.967 eh, Más 2.800 Vamos a redondear en 3.000 Son 5.000 más 3.000, ¿no? Son 8.000, más o menos 8.000 de combinado Menos 200 Menos 140 7.900, más o menos 7.900, 8.000 Vamos a redondear en 8.000 Y bueno, vamos avanzando así de a poquito Todavía no pegamos el último tiro Vamos a pegar uno más y nos vamos a llevar a nuestra tercera víctima. Um, pero bueno, nada. Quería mostrarles básicamente cómo, cómo estoy jugando este vehículo. Lo que, lo que estoy haciendo, lo que se puede hacer con él. Fíjense que es un vehículo hiper duro. Ahí está la GW-100. Me lo sacan. Ahí va. Nuestro último tiro es ese. 5.144. Eh, ahora sí más los 3.000 tranquilamente son... Eh, 8100 de combinado más o menos Y 3150 de bloqueo Por eso usen mucho este vehículo Intentando bloquear daño Y fíjense que nos quedaron 491 puntos de vida Que si el Super Conqueror no nos pegaba Ese super tiro de 700 casi Suponete que nos hubiese sacado 400 Nos hubiesen quedado unos 800 puntos de vida todavía Ahí tiré el Scorpion, un tiro fantasma por si estaba ya, no sé, cualquiera. Pero bueno amigos. Tiene <ríe> fruta, a veces hay que tirar, vos tira, vos tira. Si vos tenés un. algo que pensás que está más o menos por ahí, vos tirás un ciego, ya está, no pasa nada. El no ya lo tenés, ¿no? Como dicen habitualmente. Bueno amigos, eh, vamos entonces con los resultadetes. Bueno amigos, entonces acá estamos con los resultados de la partida. Bien, buenísimo. Hemos sacado Maestría, Observador, eh, Duelista, Disparar a Matar, creo que es ese también, no me acuerdo, eh, Muro de Hierro y Gran Calibre y la M de la Maestría, eh, así que buenísimo, Lo estamos empezando a subir de a poquito, así que nada, le, si Dios quiere y me va bien, estaremos sacando la primera barquilla y después iremos por la segunda y después más adelante por la tercera, pero bueno, tranqui, tranqui porque no... No soy tan fanático de sacar las marcas, pero bueno, eh, entiendo que, que está bueno está bueno ir sacándolas ya para que vayan quedando ahí de a poquito por lo menos. Bueno, como les dijimos, como les dije mejor, no sé qué hablo en plural, estoy hablando en plural, estoy solo. Bueno, eh, ahí está nuestro super rival, el Super Conqueror Top 1976, que eh, con su Super Conqueror hizo 4374, nosotros 5144 con 3 kills, eh, lo que da sumado a... 2869, recién hice la cuenta, son unos 8.013 de daño combinado, bien, con 3 kills, lo que no está nada mal, 3.150 de bloqueo, como dijimos anteriormente, y fíjense que la GW Tiger fue la segunda en daño de la partida interesante ¿no? una GW Tiger Porsche la verdad que es muy muy interesante el Conqueror, Cocolico de Arcte un saludo para él, churrasco Puro mate Malte también, eh, 2.239 2.198 la Conway 1481, el Defender 1395, Dragón Francis Francisco con el Leo 1, 1266, eh, bueno, los Tier 8 obviamente hicieron lo que pudieron, el BK100, el Progetto, IP4 895, la Grille 15700, PTT 57, eh, el Somo a 596 que estaba por ahí atrás nuestro también. Y la ic 152 no, no pudo pegar un tiro. Nada, eh, bueno, el Scorpion de ellos también se fue con, con cero. El ic 3 2 también se fue con cero. Nada, creo que, que fue una partida buena. Fue una buena partida, me parece una partida eh, aceptable. No digo que fue la mejor del mundo, porque seguramente, los, los como digo siempre, los super único hacen 14.000 de daño y 78.000 de espoteo. Bueno, esto es una partida que, bueno, en, en, mi, en mis manos más o menos medias mancardis, que me faltan, en mis muñones, mejor dicho... Eh, fueron, es una buena partida Así que nada, espero que les haya servido Espero que les guste este tipo de análisis Háganmelo saber con sus likes, con sus comentarios eh, Si quieren que hagamos más Así análisis eh, exhaustivos De los De los tanques, de alguna línea en particular Si obviamente se la tengo, ¿no? Por supuesto Si me están pidiendo una no sé, La Foch 155 que no está No la tengo, bueno, lo lamento Pero en tanto de en cuanto tenga el vehículo Y si quieren podemos hacer alguna Alguna revisión así de alguna línea, alguna cuestión así por el estilo No hay ningún tipo de problema eh, Así que bueno, nada amigos, espero que les haya gustado Que se hayan entretenido, que lo disfruten Déjenme ese like, suscríbanse si aún no está suscripto Y nos vemos en la próxima Chau chau